Hola, soy Concepción Chamorro, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos y encargada de la Docencia de Derecho y Legislación, asignatura comprendida dentro del Plan de Estudios del Grado en Turismo Semipresencial. Se trata de una asignatura que se imparte en el segundo curso durante el primer cuatrimestre y a la que corresponden seis créditos STS. El desarrollo de la materia parte del concepto y fuentes del derecho mercantil, para abordar seguidamente la noción y caracterización del empresario en la legislación mercantil, atendiendo también a las especialidades del empresario turístico. A través del estudio del derecho de la competencia y la publicidad ilícita, nos ocuparemos de las reglas que rigen la conducta de las empresas en el mercado. También prestaremos especial atención a los signos distintivos del empresario, de modo principal a las marcas. Un bloque nuclear de la materia viene referido a las clases de contratos más usuales en el ámbito turístico. Estudiaremos las principales modalidades de colaboración interempresarial en el sector turístico, como puede ser el contrato de franquicia, el contrato de viaje combinado, los contratos relativos a servicios de alojamiento turístico o el contrato de gestión hotelera. Igualmente nos ocuparemos del contrato de transporte, de modo especial del contrato de transporte de viajeros y del contrato de seguro. La asignatura comprende también el estudio de los medios de pago más habituales en el sector turístico. En este contexto, estudiaremos la letra de cambio y otros instrumentos como las tarjetas bancarias o los pagos electrónicos. Finalizaremos la asignatura con una referencia al derecho del trabajo. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso. En la guía docente y en la guía de estudio encontrarás información específica sobre las fechas y contenidos de cada prueba evaluable y las características y ponderaciones de cada actividad. A su vez, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña Evaluación, dentro de la asignatura en el aula virtual. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema, incluyendo ejemplos, noticias, vídeos o jurisprudencia relacionados con cada tema. En este espacio también tendrán lugar las videoclases de la asignatura. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Foros temáticos. Cada tema del programa tendrá su propio foro para plantear cuestiones o compartir noticias de actualidad sobre el tema. Correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura para comunicarte conmigo. Videoconferencias. Al comienzo del curso, Realizaré una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Además, a lo largo del curso realizaremos varias videoclases sobre temas de la asignatura. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña Profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Me alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho y Legislación. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto.